Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el camerino con Darnes, con Per Gloria, ya alistándonos para salir. Vamos a escuchar un saludo de Marcelo que Hola es mi gente, el, bien, ok. El manager de Darnes Todavía tiene tiempo de venir porque Darnes está por ahí en qué? media hora. Sí. Media hora. ¿Listo? Okay. Muchachos, un saludito hola. mío. Hola. Estamos ¿Cómo estás? en el para la página. Habla eh, Rodrigo de Darnes y estaremos sí, sí, aquí oh. aprovechando esta noble causa. Bueno muchachos, los esperamos. Mucho. Hola. Estamos esperándolos aquí mismo. Estamos con Pez Gloria. Muchachos, estamos transmitiendo en vivo, por favor. Un saludito. Hola. Vamos. todavía tienen tiempo de llegar, los esperamos.